Cada día recibimos miles de señales gráficas, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Estas señales quieren representar la realidad y tienen significados que hemos ido interiorizando a lo largo del tiempo. Pero el diseño gráfico no es neutral. Por un lado, puede ser un reflejo de la realidad existente. Cuando hay desigualdades, las representa. Pero también puede ser el elemento impulsor. Cuando representa una desigualdad, la crea y contribuye de este modo a extenderla. Los iconos nos ayudan a entender una situación, utilizar un objeto, movernos en el espacio, nos facilitan una idea clara y muy rápida de lo que podemos hacer o no en un momento y lugar determinados. ¿Pero te has dado cuenta que hay realidades que no están representadas en el imaginario visual? Por ejemplo, una mujer es más que una falda y no necesariamente es la responsable de cambiar pañales. No solo existen dos géneros, un color de piel y un tipo de cuerpo o de familia. La vejez no tiene por qué ser una época gris y triste o limitante. Desde Waitala nos hicimos todas estas preguntas y hemos querido explorar para ver cómo desde el diseño gráfico podemos contribuir a cambiar las cosas. Junto con la Asociación Matriu nos hemos cuestionado cómo representar a las personas desde una mirada respetuosa con la diversidad, inclusiva y que visibilice y reconozca las diferentes realidades de la sociedad actual. ¿Tienes ganas de saber cuál es el resultado del proyecto? Descúbrelo en nuestra web.